Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy voy a hacer abdominales, son un poquito apanato, he cortado pues este gilet porque debo estar en forma, eh, no solo en forma por la salud un hóspite me trajo a Enrico que estaba tirando en básquet. ahora en Enrico viene a hacer conmigo estos abdominales no importa que tú no hay el gileo el givoto tú sí te metes en forma, ya, en tanto tú se guarda Ya, <risa> cambio <la risa> yo guarda <risa> los ánimos arriba anda solo, pero va bien Enrico, ¿cómo estás? ¿tú también? Sí. bien? saludos fitima. la energía explode. vamos a hacer un, un circuito de, de abdomen, voy a hacer otros ejercicios de abdomen, vamos a hacer 30 segundos de, de, de, de labor o con 10 segundos de recupero Si será un momento donde se si la fatiga, pero no, no, no eche problema, no eche problema Lo importante es andar adelante fino donde tú riesca, nadie compite con nadie Lo importante si volvemos a un abdomen así bello, firme, tónico Hay que avinarle una sana y correcta alimentación Antes de dormir ven que es importantísimo Ok Enrico Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Yo me meto mi gilet, así yo esmaltisco un poquito. Eh, Pero pues las personas que no nos dirán, no noche, problema, pueden prender aunque eh, el saino, ¿no? Un saino, casa lo puede, un saino, lo rinden lo con, con confesiones de agua, de vino, de cualquier de cosa que sea pesante, ¿no? Tú te defiendes eh, a la capacidad de una de persona. Enrico, racóntame ¿qué es te hace Ma no, non faccio niente, però ogni tanto vengo qua a giocare a basket. Ah, e che bello, che bello, che bello. Hai qualcuna squadra di... no. così la NBA che ti piacciono? Beh, Lakers e Grizzlies. Memphis Grizzlies Ah, ti piace vincere facile. Beh, sai no, che... Grizzlies, dai. Sai che a me, sai che a me, hai una squadra la NBA che mi piace tantissimo e tutto il mondo la svaluta. Hai quale? Boston pues consente una escuadra, escuadra, de jóvenes, sí, tranquilos, sí, sí, sí. yo gano serenamente y y eso sí, ok, perfecto, me he mi gilet. vamos a hacer este circuito, estos, estos ejercicios de preguntón ok, prepárate, prepárate rico, ya somos pronto, voy a acercar mi timer y, y iniciamos, iniciamos nuestro circuito brucha brucha bruchas no sí. ok, mi timer, invento mi timer oh, ¿cuál, cuál? ¿Está bien así, cosito? ¿Este va? Ok, perfecto Bueno, a meter mi time, Prepárate rico Que vamos a iniciar 3 2 1 Vía Four, three, two, one, Nuestro primo ejercicio zero. Nuestro primo ejercicio va Avante Giro Giro Lato De fronte Lato De fronte Lato De frente, Lato De fronte Lato, de fronte, lato. De fronte, lato. De frente, lato. Sí, sí. Ah, ah, ah. tú rieches. Tira, tira. Ok, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Ah. esto pues no cambia, no pasa, ¿no? Continua. Continua. Ok, perfecto. Oye, que he dimenticado la caseta, pero tú, <ríe> tú lo sientes un poquito. Nuestro próximo ejercicio. Lo vamos a desdrañar. Vamos a hacer con poquito mano. Ok, guarda. Me desdraño. Salgo. Dietro, mano. Va. Eccolo, eh, su. Va del dietro, dietro. Oiga, pues este pues Giboto ya se siente. Bravo. Bravo, rico, va. Su. Ok. Ah. La belleza costa, ¿no? no. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ok, perfecto. Persique, vamos a hacer el plan, plan, plan. Plan. Plan de lato, guarda. Vamos a hacer primero un lato y después echamos el otro lato. Mándalo, cuatro. Pá, cuatro. Mete una mano. Abro nuevamente, tra, abro. nuevamente. Tra. Abro. Nuevamente. Tra. Abro. Nuevamente. Tra. Abro. Tra. meto Abro. Tra. Abro. abro. Fataldo, ¿no? Ah, el precio de la belleza, de la salud. ok Continúa. Continúa. Sí. Uh. Madre de Dios. Bebe agua sin hielo. Bebe agua sin riesgo Nuestro próximo cambio de latos. Cambio. Cambio. Cambio. Mete una mano. Amo. Mete una mano. Amo. Mete una mano. Amo. Mete una mano abro, meto la mano abro, la tu ritmo meto la mano tra, meto la mano so, meto la mano so meto la mano so, meto la mano so, meto la mano, so. meto la mano. madre de Dios No finisce più. mountain climber mountain climber mountain climber giramos la gamba mountain climber Ahora, giro. 1, 3. Gira. Gira. Gira. Gira. Sí. Sí. Gira. Gira. Vamos escalando la montaña. ¿ok? Sí sí sí, sí. sí. sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Gira. Gira gamba. Gira gamba. Gira. Gira gamba. Sí. Gira. Gira. Gira. gira, gira. Ok, a eso. Vamos a hacer plan. Abro, judo, gamba dietro. ¿Sabes? En saltelo, en saltelo. En saltelo. Salto, saltelo. Guárdalo, guárdalo. Saltelo. Vamos, vamos. Vamos. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Oh. Ah. el precio todo en esta vida un precio todo cuesta esfuerzo vendrá pagado skipping, skipping skipping, guarda uno, dos, tres va, ponte, ponte, ponte va avanti torna skipping uno, dos, tres ponte okay. skipping va, ponte! ¡Es Pausa! ¡Topia no, plan! No, plan! No. ¡Topia plan! ¡Topia plan! plan! ¡Va! ¡Va! No, ¡Salgo! ¡Va! ¡Toco! ¡Uno! ¡Dos! echando lentamente! salvo Toco. Esciendo. Salgo. Toco. Esciendo. Salgo. Toco. Eciendo. ok Manta uno, manca uno. Manca uno. Mano, toca gomito. Gomito, ginocchio, mano, gomito. Vamos a hacer esto, guarda, toca, toca, toca, toca, yo con el gilet siento más la fatiga, Dai. vamos, vamos, vamos, vamos raga, vamos, aunque yo me estanco, yo me estanco de más, ok, perfecto, perfecto, perfecto, sí, ok, Ahí vamos finito. Vamos a repetirlo nuevamente. Dai. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Segundo. Segundo. Último esfuerzo. Dai. Puesto. Puesto con ese guerrero. El guerrero que soy tú. Va. Resiste. Prende un gocho de área. Los superpoderes me dan energía. Superman, Spartaco, dame tu energía. Guardas algo. Uno, uno, va. dietro, dietro Va. va. Bravo. es Henry. Perfecto. Respira profundo. Te recuerdo. Tú vaya a tu ritmo. Si soy estanco, fuérmate. Espera el próximo ejercicio. Tú no compites conmigo. Ah. Yeah. Continua. Sí. Ah, detrás. Tras. ¿Cuál continúa? Plan, plan. Ah. Dale, Enrico, dale. ¿Ce la fai? Tú ya apenas 18 años. <ríe> bueno. plano. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Ah. Ah. Ah. Ah. Me masacro con el gilet. Me masacro. Cambio de lato. el circuito eficaz, para la doble. Sí. respira profundo, para tu ritmo ah. monta en clive, giro piede monta en clive, giro pies. Se siente la fatiga, normal. No sé si es el ejercicio o el sol. Abro fiudo, abro fiudo. Santelo, santelo. Телтельки. Dai, manca poco. Skippy. Skippy in fronte uno, due, tre. E siendo. Bravo, eh! Va. Torri. Esquipi Va Dai, dai, dai, dai. Mantén los doble, Doppia plan Doble plan Vamos Doble plan Stop Da. Último esfuerzo. Ah. Dai, dai, dai. Último ejercicio. Último. Ok. Continua. Vómito, toca ah. esto. Sí, se siente. Continua. Sí. Sí. Ahí, Enrique. <risa> Dale. <risa> eh. No está todo fácil, Enrico, ¿no? Grande, grande. Grande, grande. La energía explode. Ah. Tú a casa lo repites tres vueltas, ¿no? Porque tú a casa seis, seis dentro en casa, en la sombra, ¿no? Y hemos faltado doble fatiga. Yo he faltado tres fatigas. El ejercicio, el peso y el sol. Enrico, eh, el ejercicio y el sol. Gracias. Grande, Enrico. Dime, ¿cómo te eh, bastante todo este esfuerzo vendrá pagado, pagar, recuerda nadie no te regala nada nadie no te regala nada ah, ya hemos finito. Tomé me he yo. yo creo que he un poco ya, un poco ya ligero, con este con este gilet Ah, ah, guarda ah, eh, igual o pelio ah, ah, invito a todas las personas a que se inscriban a este canal si tú ancora no te has inscrito, inscríbete. Enrico, tú también has inscrito, ¿no? No, no inscribirte. Si Mira, comando. No importa, no hay una sana y correcta alimentación, buena hidratación. Tutto con moderación, si puedo hacer. ¿Va bien? Okay. La vida es solamente una. Vai. La energía explote. Pa. Muy bien. A la próxima. De cuore, Pablo. Chao, chao, Rico. Chao. GoPro, chao. Chao. apaga video.